¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz que está detrás de los video tutoriales de estructura de datos. En esta oportunidad continuamos con el tema de lista encadenada, que es la implementación, es la estructura de datos que implementa el tipo de dato abstracto lista. En este caso lo hace como una implementación con elementos que están dispersos en la memoria y que se conectan unos con otros a través de enlaces de link, de referencias de punteros. Dependiendo el lenguaje es que vamos a utilizar uno u otro término para referirnos a cómo un elemento se conecta con el siguiente elemento en esta lista que hemos dado en llamar encadenada. En este video tutorial vamos a ver cómo hacemos para mantener la lista ordenada que es a veces uno de, de los requerimientos que tienen nuestros clientes. Y también vamos a ver las implementaciones en el lenguaje de programación C, que son un poquito más eh, exigentes o más diferentes que lo, la implementación en, en Java o en C#. Lo que estamos viendo en pantalla es un programa en C, que hace exactamente lo mismo que el ejemplo que teníamos en el video tutorial anterior. Eh, que estaba hecho en java en este caso vamos a llenar dos listas las listas son de enteras estamos haciendo programación genérica Los vamos a llenar con números generados aleatoriamente luego vamos a utilizar un método mostrar que nos va a permitir visualizar en pantalla el contenido de cada lista luego vamos a extraer los elementos eh, primero vamos a extraer tres elementos, luego vamos a extraer mientras getCount, que nos dice cuántos elementos hay, sea distinto de cero. Cuando ejecutamos este programa vamos a ver que efectivamente hace lo mismo que lo que habíamos visto en el video tutorial anterior. El código que corresponde a la implementación de la lista lo estamos viendo ahora en pantalla. Nos muestra, obviamente con las diferencias del lenguaje, y eh, la declaración de los métodos add first y add last, los métodos remove first y remove last para extraer el primero y el último, el método mostrar y el método getCon que nos va a devolver el entero que lleva la cuenta. Esta implementación es una implementación eh, mejorada, tiene una referencia, en este caso un puntero al... Primer elemento de la lista y un puntero al último elemento de la lista. El constructor de la lista lo que hace es crear una lista vacía, count en 0, head y tail en null. Lo que tenemos a continuación es la implementación de eh, los métodos agregar al principio y agregar al final. El método de agregar al principio lo que hace es crear un nodo. Este nodo ya tiene fijo en el enlace del siguiente como el actual head. Si la cuenta es cero, el tail es el nuevo nodo porque ya estaba vacía. Si no, el previo, el anterior del actual head es este nuevo nodo. Y sea como sea, el nuevo head es este nodo y se incrementa la cuenta. El código para agregar al final es parecido. Lo que se hace es crear un nodo. En este caso, el previo de este nuevo nodo es el actual tail. Si la cuenta es cero, este nuevo nodo es a su vez el primero. Si no, el anterior perdón, el siguiente detail es este nuevo nodo y sea como sea, el nuevo tail es este nodo y se incrementa la cuenta el código para extraer el primer elemento de la lista lo primero que hace es controlar que, eh, si está vacía, dispara una excepción si no, lo que va a hacer y que no hacíamos en Java es guardar en una variable una, un puntero al actual nodo HEAD. Luego toma también el valor de ítem, que es lo que guarda ese primer nodo, y hace que HEAD eh, referencie o apunte, en este caso, al siguiente, al segundo nodo, si es que existe. Si el nuevo HEAD es igual a null, quiere decir que había uno solo, por lo tanto, TAIL también debe ser igual a null, queda vacía la lista. Si no, lo que hace es que el previo del actual HEAD, el que, ahora, el que antes era el segundo, sea igual a null. Finalmente descuenta, elimina, devuelve la memoria al sistema operativo y recién devuelve el valor de ítem. Recordemos que C++ no tiene recolector de basura. El código para extraer o remover el último es parecido. Después de controlar que no esté vacía, lo que se hace es salvar... El valor del actual tail se salva el contenido del nodo tail y luego si es el único nodo lo que se hace es vaciar la lista head y tail igual a null caso contrario el nuevo tail es el previo del anterior y se termina anulando el siguiente del nuevo tail se descuenta se devuelve la memoria al sistema operativo y se retorna el contenido de item el código para recorrer la lista mostrando los elementos en pantalla es muy parecido a lo que conocimos en java tomamos un puntero que es igual al principio y mientras sea distinto de null vamos mostrando el contenido de ítem y avanzamos al siguiente puntero el código de los objetos eh, tipo nodo es el que estamos viendo ahora, fíjense en que es una clase que declara varios constructores, el destructor y los elementos, en este caso, públicos, el ítem, que es lo que guarda el nodo, y los punteros al siguiente, el next, y al anterior, el previo. Y esta forma de codificar es muy parecida a Java. En C++ es posible declarar un único constructor, y haciendo uso de los valores por defecto de cada uno de los parámetros, podemos escribir lo siguiente. que es exactamente lo mismo que estaba antes lo podemos este, compilar nuevamente y ejecutamos para ver que efectivamente hace lo mismo con esto hemos visto que en C++ al menos esta parte no es muy diferente la sintaxis obviamente sí es diferente, acá manejamos punteros en Java manejamos referencias y nos olvidamos de devolver la memoria pero veamos un algoritmo, veamos el algoritmo para agregar en orden, el concepto del algoritmo para agregar en orden, y luego lo vamos a ver, tanto en Java como en C++, cómo se pueden implementar. Para agregar elementos en orden en una lista, eh, nos podemos encontrar con dos situaciones. La lista puede estar vacía, en cuyo caso eh, no importa, porque no, no hay nada para controlar, o sea, lo que agregamos va a ser el primero, va a ser el último, va a ser el único elemento, o la lista puede tener elementos puede tener nodos que contienen elementos y lo que hay que lograr es que este nuevo elemento se inserte en el lugar apropiado eh, cuidando ese orden que se piensa que debe tener la lista la cuestión está en si la lista puede averiguar cuando un elemento es menor que otro lo que estamos planteando es con los números es fácil, porque el número tiene un valor y podemos averiguar si es menor que otro número. Pero otros objetos, por ejemplo una persona, podrían ordenarse por apellido o por edad. O por ejemplo barcos se podrían ordenar de acuerdo a la potencia del motor. Lo que estoy planteando es que existe un campo, existe un campo de un elemento que es el que determina eh, cómo se ordenan, es el que determina... ¿Qué elemento es menor que otro? En algunos lenguajes, como por ejemplo C o C++, suele hablarse del de orden natural, el orden establecido para los objetos. En el caso de los números o de las letras, eso está sobreentendido. Pero en el caso de otros objetos, es un problema. Porque, por ejemplo, las personas podrían ordenarse por DNI, o podrían ordenarse por altura, o podrían ordenarse por apellido. El problema que enfrentamos es que en el código de la lista tendríamos que codificar qué campo es el que se utiliza para comparar un elemento con el otro, y eso va en contra del encapsulamiento y de la reutilización. Encapsulamiento es un término de la programación orientada a objeto, pero podemos ignorarlo y nos quedamos con la reutilización, que es un principio del software, desde que el software es el software mismo. Todas las empresas siempre quisieron reutilizar el código que ya tenían. Si cada lista va a tener empotrado, eh, en, eh, codificado el campo por el cual se comparan los elementos, esa lista no nos sirve para comparar o para manejar otro tipo de elementos y ya no puede ser reutilizada. Además, el encapsulamiento se vería burlado si fuese programación orientada a objetos. La solución es delegar. O sea, la lista le va a pedir a los elementos que se comparen. Eso es delegar. Eso en programación orientada a objetos es delegar y en programación no orientada a objetos es utilizar punteros a funciones. Pero bueno, no nos metamos en eso. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos al elemento 1, compárate con el elemento 2, y me da un valor. En el mundo de los programadores nos hemos puesto de acuerdo en qué significa ese valor de la comparación. Cuando el elemento 1 se compara con el elemento 2 y el resultado es menor que 0, nosotros sabemos que el elemento 1 es menor que el elemento 2. O sea, el elemento que ejecuta el método comparado con el parámetro de este método, si ese resultado, ese entero, es menor que cero, significa que el que ejecuta es menor que el parámetro. Obviamente, nos hemos puesto de acuerdo también en que cuando este valor, el valor de esta función, compare, comparate con, es igual a 0, significa que el elemento 1 es igual al elemento 2, el elemento que ejecuta es igual al parámetro. Y cuando es mayor que 0, lo que estamos diciendo es que el elemento que ejecuta, el elemento 1, es mayor que el elemento 2, que es el parámetro de este método. El código es muy sencillo. Fíjense en que tenemos la clase elemento, que puede ser personas, pueden ser barcos, pueden ser números. Y esta clase tiene un método, según nuestro lenguaje, compárate con, que recibe como argumento un elemento, un objeto del mismo tipo. Esta clase devuelve un entero y lo que hace es comparar algún campo de this, o sea del objeto que está ejecutando el método, ...con algún campo de el parámetro del argumento otro. Si el que está ejecutando es menor que el parámetro, devuelve menos uno. Si son iguales, devuelve un 0. Y si no, la otra alternativa es que el que ejecuta es mayor que el parámetro, que devuelve un 1. Este código se incorpora en la clase elemento, o sea, en la clase persona, en la clase barco en la clase cosa que queremos meter dentro de la lista la lista invoca a este método ahora que comprendemos cómo opera este método podemos pensar en el algoritmo para agregar en orden en una lista que ya tiene algunos elementos porque por supuesto en una lista vacía no, no tenemos que pensar demasiado un elemento que está referenciado por ítem y que queremos agregar en orden en esta lista lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, es compararlo con el primero. Si es menor, entonces lo que vamos a hacer es agregarlo al principio. Y para eso vamos a utilizar el compare compareTo. Si no es menor que el primero, la otra comparación es con el último. Y en este caso vamos a averiguar si este ítem es mayor que el último. O sea, ítem compare compareTo... ...como es respecto del de ítem que está al final. Si ese valor de la función es mayor que 0, es que tenemos que agregarlo al final. Caso contrario, este ítem va en algún lugar del medio. Y para eso vamos a analizar con un ejemplo. El valor 61, 45, 53 podría ser el DNI, podría ser la edad, podría ser la potencia del motor... No importa, porque la función compareTo, el método compareTo, es el que hace las comparaciones, no es la lista. Para agregar en orden, utilizamos una variable temporal, una referencia, que va a ir recorriendo la lista, y lo que hacemos es comparar este ítem con el ítem que está referenciado por skip. Si es mayor que 0 pasamos al siguiente, lo que estamos tratando de hacer es hallar un nodo que referencie a un elemento que sea mayor que el que estamos por agregar, de manera que skip va a quedar apuntando a un nodo y nosotros tenemos que agregar el nuevo elemento adelante de ese nodo. Cuando localizamos ese nodo cuyo elemento es mayor al que queremos agregar, estamos en condiciones de proceder a enganchar el nuevo nodo. Por supuesto, hay que crearlo primero. En programación orientada a objetos podemos utilizar un constructor especializado que nos permite asignar los elementos. Temp es la referencia al nuevo nodo. Y el elemento que va a guardar va a ser justamente ítem, o sea una referencia a este elemento que queremos incorporar. El siguiente va a ser skip justamente y el anterior va a ser el que ahora es el anterior de skip. De este modo el nodo está casi, casi enganchado. Falta hacer unos ajustes. El primer ajuste es que el previo de skip tiene el siguiente de ese, ya no puede ser skip si no tiene que ser el nuevo nodo. Y el previo de skip ya no puede ser el que antes era el previo, sino que tiene que ser el nuevo nodo. O sea, es un poco complicado de decir, pero gráficamente se comprende cómo se produce el enganche de este nuevo nodo. Lo que se hace a continuación es incrementar la cuenta y eh, este, este lío de cosas que ha quedado cuando se abandona el método. El recolector de basura eh, limpia, elimina todos esos elementos que han quedado desreferenciados. Ahora vamos a ver eh, este código escrito en Java. Lo que están viendo es un pequeño programa, una stub, que va a llenar una lista con números generados al azar. Los va a agregar con el método add in order que justamente es la implementación para agregar elementos en orden, y luego le vamos a pedir eh, a la lista que nos vaya entregando uno a uno los elementos con este for, con esta sentencia for each para mostrarlos en pantalla. El código de la implementación de esta lista merece un poquito una explicación. Fíjense en el encabezado de la clase, estamos diciendo que implementa el iterable, eso lo vimos en el video tutorial anterior. Esto es para poder implementar el for each. Pero fíjense en que acá estamos poniendo una condición. El, el patrón E extiende la interfaz comparable. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros exigir que los objetos del tipo E se puedan comparar mediante un método que este, justamente es el compareTo. Acá tenemos el código para agregar en orden. Lo primero que averiguamos es si está vacía, entonces creamos un nodo y este nodo es el primero y último a su vez. Si no, vamos a controlar si es menor o igual que el primero de la lista, en cuyo caso se agrega al principio. Luego, si no ocurre eso, vamos a controlar con el último de la lista si lo que queremos agregar es más grande. Lo vamos a agregar al final de la lista y si no tendremos que encontrar un lugar en el medio para eso lo que vamos a hacer es utilizar un nodo temporal skip, que comienza con apuntando o tomando el valor del primero y mientras el ítem sea mayor que lo que está referenciado por skip eh, vamos a pasar al siguiente cuando finaliza este bucle, este for si skip es null es porque hubo algún problema y seguramente otro proceso puede haber incorporado un elemento en el medio, entonces nos ha complicado, la cuestión es que podemos provocar una excepción, o podríamos agregarlo al final, y yo prefiero marcar esta situación. Caso contrario, si Skip no es null, quiere decir que Skip apunta a un nodo que es mayor, es el primer nodo que es mayor al que queremos agregar, entonces, creamos un nodo, de acuerdo a lo que vimos en los conceptual, en donde el ítem es el elemento referenciado por este nuevo nodo, skip es el siguiente y skip prev es el anterior de este nuevo nodo. Luego procedemos a cambiar el valor del siguiente del previo de skip. O sea, tomamos skip, retrocedemos un elemento y el enlace siguiente de ese es el que tiene que apuntar al nuevo nodo. Luego, ya Skip, el previo de Skip, ya no puede ser el que estaba antes, sino que tiene que ser Temp, y finalmente incrementamos la cuenta. Si pretendemos utilizar esta construcción, esta implementación de la lista, en la que los elementos tienen que implementar el método compareto con un objeto como por ejemplo este, una persona que tiene apellido, nombre un constructor, y lo que vamos a tratar de hacer ahora es justamente crear una lista de objetos tipo persona. Entonces vamos a agregar las sentencias, incorporando que esta lista va a ser de tipos persona, le damos un nombre y pretendemos eh, crear eh, una lista vacía. ¿Mm? Cuando compilemos este programa o cuando intentemos compilar, fíjense en que ya nos marca ahí un mensaje, que si marcamos vamos a ver que efectivamente el, los objetos de tipo persona no cumplen con la condición de extender el comparable. De esta manera el lenguaje de programación Java nos ayuda a eh, exigir que los objetos de esta lista Tengan ese método, porque es fundamental para poder pedirle a los objetos que se comparen entre ellos. En el lenguaje de programación C Sharp es exactamente lo mismo. Puede haber alguna diferencia de sintaxis, alguna variante, pero se hace lo mismo porque tanto C -Sharp como Java son lenguajes eh, orientados a objetos puros. La cosa cambia en C++. Veamos cómo es. Lo que tenemos en pantalla es un STUB, una, un programa en C++, que nos permite probar el método para agregar elementos en orden. Obviamente en una lista enlazada. Vamos a generar los números aleatorios, los vamos a agregar y se van a ir ordenando en esa lista y luego le vamos a pedir que nos muestre el contenido. El código del método agregar en orden hace lo que ya hemos visto con el lenguaje de programación Java. Primero, si la lista está vacía, este nuevo nodo es el único, es el primero y a su vez es el último. Si el elemento que quiero agregar es menor que el elemento que está en el primer nodo de la lista, se agrega al principio. Si este elemento es mayor que el elemento que está en el último nodo de la lista, se agrega al final. Y si no, buscamos en el medio de la lista el lugar que le corresponde con la misma técnica que lo hicimos con Java y desde lo conceptual, solo que en C no utilizamos un método o una función como el compare tú. acá estamos comparando directamente un ítem contra otro ítem, de acá es de donde surge ese concepto del de orden natural que por supuesto nosotros lo comprendemos eh, naturalmente con los números, por ejemplo. O con las letras, porque sabemos que la letra A está antes que la letra M. O que el número 8 es más grande que el número 5. Pero cuando comparamos cosas, ¿cómo es ese orden natural? Veamos un ejemplo. En este programa vamos a incluir la declaración de objetos del tipo COSA. Y vamos a crear una lista de COSAs. Como es programación genérica, esta misma lista tiene que permitirnos guardar enteros, guardar letras y guardar cosas. De modo que no hay ningún problema en crear una lista 2 del tipo lista de cosas. Y bueno, como yo ya hice el código de la lista de, de, este, de estos objetos tipo cosa, lo vamos a agregar y vamos a decir que se agreguen en orden y la cosa tiene adentro tiene un número. De modo que se puede ordenar de acuerdo al valor de ese número, justamente. Pero no es un número, es una cosa. Podría ser este, motores de avión, podrían ser personas. Eh, veamos cómo funciona. Compilamos el programa, lo ejecutamos y vemos que las dos listas se muestran ordenadas de menor a mayor. Obviamente porque las cosas adentro tienen un número y yo ya he preparado para que el orden natural de estos objetos tipo cosa se ordenen de esa manera. ¿Cómo se hace? Acá está el código. La declaración de este tipo de objetos tiene como campo privado, este entero que he dado en llamar algún campo. El constructor asigna justamente ese valor que pasamos como parámetro. ...a esta variable interna de los objetos tipo cosa. De manera que lo que tenemos luego es la sobrecarga del operador menor. O sea, estamos diciendo cómo es que las cosas se comparan unas con otras. Y lo que estamos diciendo es que el, algún campo del de objeto que ejecuta la comparación... ...es menor respecto de algún campo del otro objeto, del RHS... Esto es el equivalente en C del compareTo. Acá es donde estamos estableciendo bajo qué campo se comparan las cosas. Obviamente, los operadores mayor, menor igual, mayor igual, se eh, realizan o se implementan eh, manipulando el mismo comparador, el mismo operador menor. Si cambiamos el sentido de la comparación, o sea, hacemos una alteración de este código podemos lograr que el orden natural de los objetos tipo cosa sea diferente. Veamos el ejemplo. Efectivamente, la primera lista se ordena de menor a mayor, que es el orden natural de los números, de los enteros, y la segunda, que es una lista de cosas, se ordena de mayor a menor, que es lo que hemos puesto nosotros en el código. Voy a gastar unos minutos de su tiempo para mostrarles eh, cómo se implementan los iteradores en C++. En este lenguaje de programación, el iterador es un objeto que nos permite acceder a los elementos de una colección. La lista es una colección, su característica fundamental es que a un elemento le sucede otro elemento ya sea porque así los puso el programador o ya sea porque la lista se conformó con algún criterio de orden, no importa, a un elemento le sigue otro elemento. El iterador en C++ es un objeto que se puede crear por eh, asignándole el valor begin, que es eh, un método que se le incorpora a una colección, en este caso a la lista, y que nos permite acceder al primer elemento de la lista. Esto se puede hacer hasta que eh, este iterador eh, llegue al valor de end. que es end? Y es, el, es el, el último elemento, o es la marca, o es la condición que esa colección tiene para indicar este es el fin de la colección. Con asterisco, o con la desreferenciación, eh, es posible acceder al elemento que se guarda en la colección y con el operador de incremento es posible pasar al siguiente elemento cuando ejecutamos este código vamos a ver que para la lista 1 primero se muestran los números con el método mostrar luego con el iterador y lo mismo ocurre para la lista 2 fíjense nos recuerden que la lista 1 es la que tenemos armada con enteros y la lista 2 es la que tiene cosas. El código que se debe incorporar en la implementación de la lista es el que corresponde a dos métodos, begin y end. Eh, lo que hacemos normalmente es construir dos objetos del tipo list iterator. Para begin generalmente se le permite el acceso al primer elemento y para end eh, indicamos una manera de marcar o señalar cuál es el fin. En el caso de las listas esto es null. Por supuesto, esto tiene que ver con eh, la lógica de eh, recorrido de el, o, del objeto colección, en este caso de la lista. La codificación de un iterador personalizado, de un iterador propio, es la que estamos viendo en pantalla. No nos complicamos demasiado, seguramente pueden buscar y en internet van a encontrar eh, muchas, variadas opiniones. Hay bastante controversia sobre esto particularmente prefiero utilizar una forma sencilla para mí las mejores soluciones son las que son más simples en este caso este iterador hereda las características de un iterador de la librería estándar y eh, tengo comentadas todas las posibilidades que se puede codificar con un iterador y he dejado nada más que aquellas que son necesarias para esta implementación la primera de ellas es el constructor que crea un objeto iterador asignando el argumento, el parámetro que se envía, que se guarda en una variable eh, interna del de iterador. De ese modo, dentro del objeto iterador, lo que tenemos es un puntero, un nodo, que apunta, en el caso de begin, al primer elemento de la lista, y en el caso de end, a null. Por supuesto, apuntar a null no tiene mucho sentido, pero si vamos a recorrer la lista es como que sabemos de esa manera que vamos a llegar mientras el puntero sea distinto de null. Y para eso vamos a utilizar justamente el operador distinto. Para pasar al siguiente elemento de la lista, lo que en un arreglo sería el i igual a i más 1... Acá es eh, nodo igual al siguiente de este nodo, que es lo que implementamos sobrecargando el operador de incremento, el operator++. más más, Y para acceder al valor que está guardado en el nodo, utilizamos el operador asterisco, el operador de desreferenciación, que lo que nos hace, como están viendo, es devolvernos el contenido del de campo ítem del nodo. Para finalizar eh, vamos a mm, revisar un resumen de los conceptos que hemos visto hasta el momento. Lo primero que voy a comentar es que los algoritmos involucrados en las operaciones de listas enlazadas para agregar y extraer eh, son elaborados. No es que sean eh, wow la locura, pero son elaborados, son de cuidado. La codificación eh, requiere de algunas particularidades de cada lenguaje de programación y un poquito de experiencia del programador. El otro punto es que realizar nuestra propia implementación eh, tiene que ser una actividad eh, que preste especial atención a la exactitud y a la eficiencia del algoritmo. No hay que hacerlo por el gusto de hacerlo. Siempre es conveniente, es prudente, revisar la documentación del lenguaje antes de lanzarse a hacer una implementación propia. Generalmente los lenguajes nos ofrecen muy buenas implementaciones. Bien, esto es todo por, para este tema. Nos vemos en el próximo video tutorial.